Senadora Vila. Vamos a ver, señor ministro. Somos conscientes de que lo primero es ofrecer los puestos, los puestos más cercanos, los puertos más cercanos. Pero estamos hablando de puertos, en el caso de Malta y de Italia, donde ahora mismo gobierna el populismo y la xenofobia, y sabíamos perfectamente que ese pesquero no iba a encontrar dónde atracar justamente en esos puertos. Y, por si fuera poco, además de ser eh, posible la negativa de Malta y de Italia, España ofrece como puerto seguro a Libia. Vamos a ver, Libia como puerto seguro. Eh, es algo totalmente insostenible. Además, Uh, ya no por lo que representa Libia, sino porque el pesquero en sí mismo estaba ya en una situación muy insostenible. El pesquero, de hecho, cumplió con su obligación con respecto al derecho internacional de prestar auxilio a toda persona que se encuentre en peligro en el mar. Acudió a su propio gobierno cuando dos estados se negaron a cumplir sus obligaciones, ya que era factible llegar a España sin sufrir o poner en riesgo la integridad, la integridad de los tripulantes. Sucede que es el propio patrón del barco el que, poniendo en riesgo su propia integridad, asume con mucha más dignidad que el propio Gobierno la representación de los valores de la solidaridad y el carácter acogedor de la sociedad española. Los marineros del Virgen del Loreto han sido un ejemplo, pero también un reflejo de la sociedad española. Por eso queremos transmitirles desde aquí nuestro agradecimiento y, asimismo, también transmitirles, señor ministro, nuestra decepción con el Gobierno. El propio Defensor del Pueblo y su propia página web del MAEC dicen que Libia no es un puerto seguro. Ustedes lo saben de sobra sino de que la embajada española o el embajador y su cuerpo diplomático estarían radicados en Túnez en estos momentos. Los informes del alto comisionado para los derechos humanos nos relatan cómo Tratan en Libia a los migrantes secuestrados, los vejan, los, los humillan, los torturan, las violan, los asesinan, les obligan a asesinar a sus compañeros. Vamos a ver ahora cuáles son las, auténtica, las auténticas razones por las cuales el Gobierno no quiso que el pesquero atracara en puerto español. Las elecciones andaluzas, señor ministro, las elecciones andaluzas. Nos preocupa sobremanera que el Gobierno haya entrado en modo pánico y esté cometiendo los mismos errores que ha cometido la... La socialdemocracia europea y que además le están llevando a su desaparición. Creen que con el antiguo y fallido argumento de que hay que contener la inmigración o hacer discursos parecidos a los de la extrema derecha, ustedes van a poder retener el voto. Viendo los resultados de Andalucía, realmente les ha servido de bien poco jugar con la vida de 12 personas rescatadas. Si el Gobierno suelta la bandera de los derechos humanos y caen en la trampa discursiva, voy terminando, volveremos a la Europa que deshumaniza a las personas. Ayer se adoptó el Pacto Global por la Migración Segura, Ordenada y Regular en Marrakech. También hoy mismo se han puesto en marcha los visados humanitarios para que los demandantes Termine, de asilo puedan llegar a Europa sin arriesgar su vida. Ustedes están del lado del Pacto Global y de la Unión Europea o están del lado de los que están haciendo concesiones a la extrema derecha y cavando a su vez su Muchas propia gracias, tumba. Senadora Vila. Señor ministro.